Señores, entrando inmediatamente con nuestro comentario, vamos a hacer una denuncia que nos llegó hace unos días y que independientemente de que aún no tenemos los nombres, ya estamos trabajando en, la, en esa investigación. Resulta que en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos informan que el presupuesto del año 2020 no lo quieren aprobar porque algunos regidores quieren eh, unos bonos y quieren unas canastas navideñas especiales, es decir que están chantajeando supuestamente al alcalde Alex Díaz para que él tenga que emitir unos bonos para beneficio de algunos regidores y que también están solicitando unas canastas especiales para ellos en San Francisco de Macorís y yo me pregunto ¿por qué el alcalde ¿Por qué los funcionarios de ese ayuntamiento no denuncian a este pueblo quiénes son esos regidores que están chantajeando al municipio? Porque no es, no es al alcalde que están chantajeando. No es al alcalde. A quien están chantajeando es al municipio. Se quieren quedar con todo. Eh, y se, según me dicen, el año pasado pasó lo mismo. Que trancaron el juego ahí algunos regidores y que entonces... Para poder aprobar eh, eh, las iniciativas y el presupuesto, hubo que darle bonos a un grupito y hubo que regalarle otras cosas por ahí. Señores, hasta que nosotros como sociedad, porque ese es el problema, nosotros criticamos la corrupción, pero la corrupción cuando no me beneficia, cuando me beneficia entonces que, que siga la corrupción, que siga la fiesta. Nosotros tenemos que comenzar a denunciar y a llamar por su nombre a esas personas que cometen actos ilícitos, Así como se está haciendo con Gonzalo Castillo, que apareció un grupo y que hizo la denuncia, y que apareció Alicia Ortega y que hizo la denuncia, y quiero invitar aquí también a, a los periodistas de, de, de nuestra región, que sabemos que son muy buenos, a hacer ese tipo de investigaciones también y a denunciarla, a que el pueblo sepa quiénes son esos políticos, esos funcionarios públicos que nosotros tenemos ahí, que le pagamos, ¿cuánto gana un regidor? 80 mil pesos. Creo que son de 40 o 40 No, era, eran 40 era cuando de entraron. Eso lo aumentaron. Concesión. <ríe> Eso está en 91 pesos. Más las concesiones, ¿Cuántos? ya como a 115 Sí, sí. ¿Algún? Eh, si, si algún funcionario de, de del ayuntamiento me pueda llamar, o los muchachos, si tienen una información ahí, que, que alguien Hombre, me consiga, ya, me yo, ¿cuánto ya? está ganando? Bueno, pregúntale a uno de los regidores ahí. Eh, ¿Cuánto está ganando un regidor en San Francisco de no, Macorís no, no, no, actualmente? Gente que nosotros le estamos pagando con el dinero público y que estén chantajeando al municipio, que estén eh, supuestamente chantajeando al alcalde para no aprobar el presupuesto porque ellos quieren un beneficio de bonos para regalárselo a sus compañeritos de partido, para caerle bien, o sea, para hacer politiquería con el dinero del Mucho pueblo. Muchos no la regalan. No lo regalan, se quedan con se ellos. La cogen. Oye, esa vaina. Entonces, nosotros tenemos que defender la municipalidad. Nosotros hemos visto que independientemente de, lo, de, lo, de los desafueros del, del, del alcalde, que nosotros entendemos que ha hecho una gestión importante, ha hecho una gestión, si se quiere, transparente, lo digo si se quiere porque todavía no hemos investigado. No, o sea, no, no se pero, ha hecho... pero parece ser. Parece que, ser. Parece por ser, eso digo. Eh, que pudiera... casi, casi podemos asegurar que realmente Ale ha sido un hombre honrado eh, sí, en el manejo. Sí. Claro. Honrado y pulcro sí, pero, en el manejo de la Pero es, eso, eso, eso podríamos nosotros pensar de Gonzalo Castillo. No, pero espérate, pero espérate. No puede comprar. No, en casi cuatro Gonzalo. años. Óyeme. ¿Me entiendes? No, óyeme. Oigan, oye, Yerjan, oye, Yerjan, pero, pa, pa, pa, pero a, a, pa, pa. déjame hacerte un paréntesis. En casi cuatro años, y es la práctica que tenemos en este país, en casi cuatro años tú no has oído hablar de, de Alex como que ha hecho algo pecaminoso en términos de corrupción. No. Claro. Y todo el que lo critica, incluyéndome a mí, que lo he criticado, lo que hemos dicho, ya les pasa de lo sublime a lo ridículo con muchísimas decisiones que ha tomado, Exactamente. porque pero nunca que haya tocado un centavo del municipio, pero es lo y, que eso, te digo. y eso lo hace un individuo con grandeza, independientemente de sus errores, independ, lo hace un individuo con grandeza y un hombre a quien hay que respetar en esas funciones. Ahora eh, los, los otros no yo, lo único que le podría criticar a Ale, que no se la ha jugado diciendo aquí los corruptos y ladrones son sultanos bueno y le he hecho perecero. ladrón a unos cuantos. Es lo único. Le he hecho ladrón a unos cuantos ahí en la. En sí, la, pero en, en medio de una capitular. discusión, que en la discusión sí. tú y yo podemos decirnos dos claro, o tres me, cosas y después arrepentirlo arrepentirnos. Pero eh, es lo único criticable, es lo sí. único en ese aspecto. Pero, pero lo a lo puede. que me refiero es a que si ustedes buscan, y le invito a que lo busquen. En los siete años que duró Gonzalo Castillo siendo ministro de Obras Públicas, nunca, nunca se le hicieron acusaciones de la magnitud que se le hicieron ahora. Nunca. O sea, él, él llevaba una trayectoria limpia, supuestamente. Por eso digo, no sabemos cómo va a terminar Ale, porque somos dueños hasta este minuto y hasta el minuto que pasó, pero no sabemos qué va a pasar en, en, en las próximas dos horas, no sabemos qué va a pasar mañana, y por tanto, yo no podría asegurar ni una cosa ni la otra hasta que termine eh, la, la gestión del alcalde, porque pudiera yo decir que es una que, que ha sido la mejor gestión y mañana se, se destapa un escándalo, que yo no, no sé. Pero con relación a eso, quiero llamar la atención, y ojalá, que aparezca una gente ahí que haga la denuncia, que, que le señale a este pueblo quiénes son esos regidores que están chantajeando al alcalde, que están chantajeando al municipio de San Francisco de Macorís para que le den bonos, para repartírselo. A veces dice Fulvio para no repartirlo y quedarse con ello. Y también unas supuestas canastas especiales que quieren. Ya me imagino esas canastas. Claro, pues es, eso sale, discúlpame, Yerján, desde. Tienen un ego desde que quieren que le hagan o sea, desde, desde la dirección de Alex Díaz, o sea, de darle eso. Porque Alex muy Bien, es muy restringido con pero el Pero lo gasto. hicieron el año pasado, según me dicen. O sea, el año pasado hubo que darle bono. A un grupo... Pero por chantaje, de alguna forma. Bueno, eh, tú sabes que Ale prohibió no, no, eso. No el presupuesto. Si, si no se no sí, si si no si no apruebe entonces, el presupuesto, la, los, los Porque los que Ale programas. no es un hombre de gasto, así... Entonces, de ahí... Y quisiera, ¿verdad?, que, que en esta parte me permitan explicar la idea. Eh, de ahí a que yo digo, cuando un alcalde... Por ejemplo, si, va, si el próximo alcalde de aquí va a ser Siquio... O va a ser Milady o va a ser el que sea... A la gente... Ayude al alcalde votando por los regidores de ese partido. ¿Por qué? Porque en, si no es así, no hay gobernabilidad. No, eso es no como creo. yo lo veo. Por, por eso le decía, déjeme explicar la idea. Sí. Porque si, por ejemplo, Miledis Núñez, había dicho aquí. Si Miledis Núñez gana como alcaldesa y entonces tiene la mayoría de regidores en contra... ¿Qué se va a poder hacer? Nada, porque aquí todo se maneja por politiquería. Al contrario. Es poli pero igual Siquio, si Siquio, por ejemplo, gana como alcalde y tiene todos los regidores en contra, no va a poder gobernar, no va a poder ejecutar su gobierno. Déjame decirte una cosa. Por eso que le estoy diciendo ahora, ¿Cómo es, posible, ¿cómo es posible que el presupuesto del año 2020 no se quiera aprobar, según nuestra fuente, porque un grupo de regidores... Tienen el juego trancado porque quieren bonos, pero por Dios. Oye, Yan Yan la Antigua, Él, lo ideal es Yer Yan. Él, lo de Yer Yan Yan es un relajo porque la sí, gente sí. le dice así. Mira, mira, lo ideal en una democracia Vamos. es que haya equilibrio. Lo ideal fuera, óyeme, que el, que el, que el, el alcalde o la alcaldesa tenga que eh, de ejercer sus funciones con un equipo de regidores que no sean de su partido, que la mayoría no sea de su partido. ¿Por qué? Porque eso le da la oportunidad al equilibrio, al sí. equilibrio. ¿Mm? Yo estoy de acuerdo contigo. Pero eso fuera así en Finlandia, en Noruega, ¿verdad? En países ya con que, donde la gente tiene otro tipo de mentalidad. Pero en la República Dominicana, en Haití, pero por lío. Dios. Digo eh, que los son los Sabemos ladrones? que aquí en la República Dominicana... Oye... Eh, Digo quiénes son los ladrones, yo te voy a decir una cosa, yo, yo soy... Bueno, el hombre, dale que lo diga. Un regidor gana 88 mil pesos. Oye, 88 mil pesos. En 88 mil. ¿Y en esto? ¿Haciendo qué? Aparte de, aparte de las demás cosas que 88, tiene, no, por favor. Que llega a 115 mil, más oye, o menos. Y yo fui procurador. en Navidad son 125 mil. Yo fui procurador, y, y tú sabes el riesgo que tiene un procurador manejar el Ministerio Público de Samaná hasta Salcedo, y lo que ganaba eran 115 mil pesos. ¿Y el trabajo que hay que hacer? No, no, no te digo, uno no, tiene, uno no tiene tranquilidad. Entonces, es 24-7. Lo que me refiero Demasiado. es, y no quiero ser con esto dictatorial, A lo que yo hablo es, de lo que yo hablo es de la gobernabilidad. Es decir, que si un alcalde no tiene por ejemplo un equipo de regidores que le apoyen sus iniciativas no va a poder ejecutar su gobierno municipal igual que el gobierno central si tiene un congreso el, el en contra en un país donde todo se maneja por politiquería no, señores, ¿Por que todo... eso, crea, señores pero miren. eso crea la creencia de que nosotros no, porque, somos lo que sabemos No, porque tú ahí tienes, no se no oye, puede tú, ¿tú ¿tú no lo tiene contra? que haber un equilibrio no eso es pitadura. mentira claro, que la democracia la democracia, la, democracia se un la democracia se ejerce un segundito se ejerce a través del voto cada cuatro años. Ahí está la soberanía del pueblo. Si sí, por ejemplo el, eh, el gobierno del PLD con su congreso no lo hizo bien en cuatro años, es para afuera que va. Vamos a Pero escuchar si Milady, una llamada telefónica. Si lady que en ya. cuatro años, o oh, si con sus regidores no lo hace bien, en cuatro años tenemos el poder de es eh, para afuera que va. Eso tenemos que entenderlo. Buenos días, bueno. muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Buen día. sí. Muy buenos días. A de mañana. Chagrasen. Buenos días, buenos días. ¿Qué? Ajá. Díganos. Buenos días. A de mañana. Este gobierno de la mañana que por realidad Chagrasen. hace un, un trabajo muy bueno. Muchas quiero, quiero decirle que... Los regidores del ayuntamiento nomás se apuran Ay. por apilar para ellos. Pero que tomen en cuenta tomen en cuenta a estos trabajadores a los lo que andan en, en la calle botando basura pero muerto. Baja la, baja la televisión un poco que hay un delay. Oyeron regidores que se acuerdan del pueblo de, de, de los lo que botan la basura dice el caballero. Aló. Se fue, aló. Aló, ¿me sí. Ahora? sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Los regidores nada más van a que le aumenten sueldo, que le pongan canas, eh navideñas, pero a esos pobres infelices, que ni siquiera disponen que le compren guantes para que se cuiden las manos para las enfermedades. Eso nadie lo dice. Así es. Nada más o sea, es para así. ellos lo que quieren. Los regidores lo que van un, un, una vez a la semana, dos horas, los miércoles, al ayuntamiento. Pero esta gente de día a la noche trabajando. Vamos a hacer algo para que a esta gente se le aumente el sueldo. Y no a estos regidores, esos regidores no necesitan eso. Bueno, muchas mucha, tiene mucha gracias. Tienen de que vivir, pero nosotros, la mayoría son infelices. Así muchas es, gracias, muchas gracias al caballero. Bueno, eh, eso es verdad. De mañana.